Tras el hecho ocurrido en el sector El Capacito, donde tres personas perdieron la vida, incluyendo un menor de edad, el barbero Winton José Paula da detalles de lo ocurrido. Y que vino a ser el hecho ni nada, porque no vino encapuchado y no se le dio nada, es que otro ni nada. Cuando ustedes estaban, o sea, pero ustedes estaban dentro, estaban pelando, estaban recortando. Sí, yo estaba recortando a un, un muchacho que estaba salido uno de los heridos. No. Los heridos estaban en espera, en, la, en el asiento de espera todo el día. ¿Cómo te diste cuenta de todo? ¿Qué pasó? ¿Cómo más, más, en un momento? No no te se especifica ni, ni, tú sabes, porque eso fue demasiado rápido. Y yo lo que vi al niño fue cuando yo vi al niño, yo salí para afuera a buscar auxilio. Y cuando yo salí, ya yo un pues la bienvenida, llegando a la bienvenida ahí. No me di cuenta quién eran ni nada, no puse especificado ni nada. No los reconocí. Insistió en que no reconoció a la persona, ya que ésta estaba encapuchada, e hizo mención de lo mal que se siente, ya que dos de los fallecidos eran sus parientes. 10 personas. 10 personas más o menos. Nadie se presentó que se paró a hacia... nada. No. Es la primera vez que esto ocurre le... en la zona. ¿verdad? que alguien viene atienda contra ustedes en la peluquería? Claro, primera vez. Bueno. ¿Cómo se sintieron ustedes al ver ese momento tú o sea, principalmente? ¿Cómo te sentiste? No, yo me sentí destrozado, porque el niño era sobre, eh, primo mío y el tío de él era primo mío también. ¿Qué tiempo llevaban ellos ya recortándose en esta barbería? ¿Recuentaban ellos con frecuencia? ¿Eran clientes tuyos ya? Lo, el niño, y claro. Tenía mucho tiempo recortándose contigo. Exacto. ¿Cómo te sientes? ¿Me puedes decir de nuevo cómo te sientes. Destrozado tro, de me siento. No me siento muy, muy agusto a veces. ¿no? ¿Ha cambiado eso el panorama de ustedes significativamente, verdad? Claro. ¿Sienten temor? Sí. ¿Por qué? Porque eso nunca se había visto. Tú sabes. Y en, en esa ocasión así, eso nunca yo pensé verlo en ese momento. En tanto que el joven José Félix, que también se desempeña como barbero, cuenta lo difícil que se le ha hecho concitar el sueño en horas de la noche. de mi noche pensando en eso. ¿Qué te, ¿Qué te ser, Un reflejo de un hombre con un, un abrigo de ese color. Porque ahí se paró ahí. Y yo estaba ya cuando yo escuché el pan, fue que yo miré y entonces me dio un cristal aquí. Ahí y ahí fue que yo me bajé y no pude no, vino no, no, no, no, no. nada pasó todo que en el centro de medio yo trabajo en este asiento ahí tú estabas recortando alguna de las víctimas no o ellos estaban esperando ellos vida. estaban asustaditos porque estaban heridos y no aquí lo que estaban aquí no le pasó nada no. porque él no estaba tirando tiros como no le pasaba traumatizó los traumatizado de claro que sí no pude dormir anoche Pensando en eso este día. ¿Cómo te sentiste? Principalmente por la por la muerte del niño que ha causado una gran Bueno, eso ese fue lo que me dolió más el niño y, y el muchacho. O sea, nadie le desea nada mal a nadie, pero... NTN, Arismendi la Antigua.